Con cuidado... Uy, uy, uy... No, no, no, me volqué. Ben se cansó de utilizar Omnitrix, así que ha decidido hacerse amigo de un dragón que lanza fuego. Ah, miren, hay distintos dragones. Vale, vamos a... ¿Cómo, cómo? Miren, ahí veo en el bordecito que, que anda... Pero no me deja elegir. Dale. Bueno, no vas a poder jugar al dragón. Ben se cansó de ser un héroe y ha decidido hacerse amigo de Mario Bros. Para un juego de plataforma. Muy bien. Uh. Gente, no. Esperen un poco. Botafado, amigo. Ah, ah, pero si hay, que abrazar, hay que abrazar espacio, pero... Miren, sin mano, gente. <risa> ¿Qué onda este juego? What the fuck, amigo, está rebugeado. Instrucciones, con SSA a saltar. Ah, solamente hay que moverse. Muy bien. Jugamos. Se llama Ben 10 contra los robots. Me caía al, caí al instante. Vale. Eh, esto es un salto. Vale. Ah, los Ah, o sea... Me toca un robot... Y tengo que revisar todo... Oh. ¡Ay, no! Ah. Subí al nivel que no pudiste pasar... Dios mío. Vamos para allá... Y... Super salto... Ahí... Y... Ahí... ¡Uh! Lo logramos, gente... Lo logramos... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Si me caigo... Pierdo... Tenemos que terminar el nivel 1... O si no, no me va a sentir conforme conmigo mismo... ¡No me lo creo! Uno... Otro... Para allá... Uy, uh, ya, ¿sabes qué? Chao, adiós Vale, vamos a probar este juego de Ben 10 Alien Force Hero Hoops ¿Me suena este? Creo que lo he jugado Creo que sí lo he jugado Ah, ah, ah Sí, yo lo jugué Gente, yo creo que Mira, si, tú, si a ti te gustaba Ben 10 Y no, probaste, no jugaste este Es porque no te gustaba Ben 10 Así de simple Vamos a agarrar ese poder Tres Ups. Ay, no, no entró Estos son tres balones, ¿no? O algo así era Tres balones pequeños, creo ¡Oh, siete! 1 2 3 4 5 Seis Uh, 7, 8, Estos sí eran buenos juegos Vamos, vamos a más tiempo Ay, no alcanza No, no se me fue, se me fue el más tiempo No, necesito el por 3. No Este juego me gusta, me gustaba muchísimo Si ustedes lo jugaron alguna vez cuando pequeños, díganme Porque yo lo jugué, así que supongo que más, que, más de una persona puede haberlo jugado <ríe> Estoy fallando todos los tiros <ríe> A ver Se me va a cagar el tiempo porque fallo todo y no sé por qué estoy fallando todo si es que puedo agarrarlo, agárrale el tiempo Listo Perfecto, más tiempo Vamos a agrandar los, los aros ¿Cuánto puntaje hacemos? Gente, por favor, hagan más puntaje O sea, jueguen este juego también En mi Instagram, sobre una o sea, historia Me etiquetan y dicen, miren este puntaje hice, Si hacen más que yo Bueno, si hacen menos también Va a ser nuestra dinámica para los que hayan llegado hasta este punto del video Por favor, puede entrar en algún aro Bueno, por lo menos puedo agarrar más tiempo A ver, agarra más tiempo más, No, se me va a acabar, se me va a acabar, se me va a acabar, se me va a acabar, no. Bueno, hicimos un buen trabajo, nuestro puntaje fue de 28.550, si haces más o haces menos, búscalo como ven, yes hoops y etiquétame en Instagram, Subo una historia, mencióname y yo lo voy a ver y luego lo voy a compartir en mi Instagram. Si no sabes cuál es mi Instagram, en la descripción están todos los enlaces de mis redes sociales. Cuando ven... No estaba peleando contra el mal Bueno, se compró una moto para estar más libre Así que vamos a manejar la moto de Ben Vamos, la moto de Ben, gente Uh, tiene alta moto, ven. Eran buenísimos estos juegos así Cuando chico jugaba uno, buenísimo Ah, me me partí las piernas Cuidado, ay, no, no, no Ay Nos reventamos de nuevo Y nivel 1 completado, gente Siguiente nivel Miren, creo que arriba, a la, a la izquierda Arriba a la izquierda, dice cuánto hemos avanzado el nivel, ¿no? O nada que ver Creo que nada que ver. Porque no avanza el cosito. No dije nada, gente. Nivel 2 completado. Nos vamos a dar vuelta a este juego, gente. Oye, esto, eso no se vale. está no, no hay camino ahí. Necesita DLC, seguramente. Tipo Pokémon Spy cubo bueno Seguramente fue un problema de... De gráfico, de diseño, algo así. Me imagino. Porque tipo no está el monte de... Tipo que no... No muestren... Mucho cuidado, despacio Ya que la moto es como muy sensible, ¿no? Como que se da vuelta muy fa Adiós Un puzzle mágico de Ben 10 Con una fuente de Harry Potter esta, esta imagen es muy clásica Ah, pero son inconclusas Yo creo que voy a elegir esta donde salen todos los aliens Eh, ok Ah, aquí dice, jaja, start Vale Pero aquí sale la imagen, ¿no? Tipo, ok No es como muy fácil con eso así Ah, ¿Qué es esto? Ah, esa es la pierna de diamante. Esto es... Ultra T. ¿Esto no? No, no era... Uy, oh, perdón, me equivoqué. What the fuck, ¿qué es esto? Ah, no, no, no es Ultra T, es la cola de acuático. O oh, el brazo, cuatro brazos. Mira, me hubiera gustado que no hubiese tenido el fondo. Y la cancióncita de fondo, así que oh. Muy tranqui. Ah, ¿cómo que no? Pero sí. Usted mismo. Bar, por favor. ¿Cómo que no? Ahí sí. ahora me lo aceptó. Y la última pieza que es... Esa. ¿Cuánto nos demoramos? Bueno, no dice cuánto nos demoramos. Oh, ¿cuánto no. cargaba este juego? Nunca va a cargar, ¿ok? Oh, pero este parece oficial. Sí, oficial. Yo yo, no, yo me niego a jugar cosas oficiales. <ríe> Lo siento. Tenemos un juego que se llama Vendus Drift. Bueno, eh, vamos a probarlo a ver qué tal. Para completar el nivel tienes que eh, golpear a 100 conos. Uy, uh, listo, listo, listo. Hay que romper 100. Ay, ay, que se laguea, que se laguea. Juego de 4K, es un juego 4K, gente, por eso se laguea. Uy, ¿cuántos faltan? ¿Cuántos faltan, gente? ¿Cuántos faltan? Ah, 40 y tantos llevamos. O sea, nos no faltan casi todos los conos. No me digas que hay que romper todos los conos que hay en, este, en esta zona. Uh, nitro. Desbloqueamos nitro, gente. O igual no había que, que golpear conos. Uy, uh, en una de esas me equivoqué y leí mal. Bueno, detalles. Me falló uno, me fallaron dos, me falló tres ¿Qué tengo que hacer? <ríe> Cada vez que toco un cono se me la guía todo el juego O sea, se queda como trabado Supongo que ustedes se dan cuenta Listo, terminamos el, ju el juego A ver, vamos al menú, vamos a ver los logros Miren, tenemos dos Dos logros, muy bien A Ben 10 Extreme truck El juego más épico de Ben 10 Pero bueno, no tenemos todavía Vamos a, con este camioncito Ahí, vamos, supa. Acabamos de eliminar a un murciélago extraño que había por ahí Vale Esa canción de fondo me suena algo Si ustedes saben qué, de qué es esa canción de fondo me pueden decir Seguramente de este otro juego, Flash Uy. Con cuidado, seguramente hay que terminar el nivel Con cuidado Con cuidado listo, ya está eh, Vamos Mira, las ruedas del camión son como el Omnitrix. Se dan cuenta, como el dial ¿Cómo que perdí? Ah, no hay que... No hay que golpear a los... Ah, ahí está la vida y la energía. No hay que golpear a esos bichos. ¿Y cómo, cómo los esquivo? ¿Cómo lo esquivo? ¿Cómo voy a esquivar a esos? Uy, me doy vuelta y pierdo también. Pero alguien... Nadie me ha dicho... Nadie me enseñaba a... Ah, listo. O sea, tengo que apretar como espacio... Para poder tener un impulso. Y con ese impulso eliminar al... Al murciélago es extraño. Bien, lo acabo de eliminar de nuevo. Hacemos y con cuidado, somos altos capos en este juego. Con cuidado, uy, uy, uy, no, no, no, me volqué. ¿Saben qué más? Hasta acá lo dejamos. Adiós. Chao,